Un momento histórico. Vamos a vivir un momento. ¿Os apetece vivir un momento histórico? ¿O preferís momentos que no sean históricos? ¿Eh? ¿Un ¿Momento histórico? ¿Un momento histórico. Un momento me histórico? ¿Te apetece un momento histórico? ¿Te un ¿Momento histórico? ¿Te apetece? ¿Te apetece un momento histórico? No te apetece un momento histórico. No, pero algo. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> momento histórico. Momento histórico. Momento histórico. Momento histórico son mejor que... Fin. Hey, hey. Momento histórico. Bien. Acompañamiento de guitarra para momento histórico. Sí. Momento histórico. Bueno. Momento histórico de Málaga. Momento histórico. Vamos a vivir un momento histórico. Esto es un momento histórico, pero no solo para la historia de nuestra vidas. Es un momento histórico para la historia de la humanidad. Ah. Ah. ¿Cuántas veces habéis vivido momentos históricos para la historia de la humanidad? Ah. Ah. ¿Eh? Yo creo que merece la pena. Bien, estamos aquí para hacer la presentación mundial, Worldwide Presentation, premiere de. Un nuevo sistema económico, un nuevo sistema que mejora ampliamente el sistema conocido como capitalismo o sistema de belgro. Por fin vamos a vencer al sistema de belgado. Ah, ah, ah. <ríe> Llega Dios el de la playa. Yo estoy haciendo todo esto para llamar tu atención. <risa> ha llegado... Los felicitos. los felicitos, los felicitos, los felicitos, los felicitos son feliz de feliz y lito de piedra, piedras feliz. Bueno, <risa> es que estás inspirado, otra no, cosa, Más otra seri... cosa. rollo épico. Rollo, rollo. épico rollo. Épico, me me sale épico, épico, histórico. No ¿Sí? sabe nada, nada épico, histórico. Bien. Los felilitos, sí, sí, sí. Este felillito sí, sí. tiene sí, sí. energía del sol, del mar, del cielo, del aire, de la brisa, durante... Años, decenas de años, cientos de años, este, este, este felizito tiene más energía que tú, gilipollas. <risa> que me mire, coño, cuando estoy hablando. Este felizito tiene energía acumulada de en las fuerzas de la naturaleza, de los cuatro elementos, el sol, el cielo, el mar y la tierra. Bien. Más de eso, este feliz Lito es una obra de arte, es una obra de arte surgida personalmente por el artista antes conocido como Dios. La ciencia ahora le llama casualidad, pero en realidad, como podéis ver, esto tiene un, tra un trabajo creativo y una creatividad que no la tiene ni Picasso ni su puta madre. Es la creatividad de Dios, la inteligencia universal ha diseñado este felicito que es una pieza única, única en el mundo y de un valor infinito. Por lo tanto, queda claro que los felicitos no se pueden comprar ni vender. Están fuera del sistema de mercado. ¿Para qué sirve un felicito? Pues un felicito sirve para... Establecer un nuevo ritual que cambiará todas nuestras vidas. ¡Gilipollas! <risa> Hasta ahora. Y, y todos seguimos totalmente somos gilipollas, lo no mínimo, ¿no? Hasta ahora. ahora... ¿Eh? Me pasa ahora que le decimos que somos una ceta <risa> de los gilipollas. <risa> no. Somos una <risa> no, no, feliz. Feliz. Hasta ahora, el ritual establecido socialmente al otro lado del muro en el sistema de mercado, un ritual de extraordinario éxito, pero claramente diseñado por Satanás, es que cuando alguien le pregunta a otra persona que no ha visto durante un tiempo cómo va la cosa, el otro lo primero que dice son. Problemas, marrones. Cuenta marrones. Cuenta problemas que ha tenido, problemas que ha tenido en el pasado o problemas que puede tener en el futuro. Ese es el ritual de primera información transmitida entre personas. ¿Qué tal? no puede que ahora me duele aquí, me duele allí. ¿Has visto lo que ha pasado? En cuenta cuenta los dramas que han visto en dos dimensiones por el telediario como si fueran suyos propios y son dramas de personas que no han visto ni su puta vida. La gente se preocupa por las elecciones. <risa> Pero si esos son personajes que salen en dos dimensiones, salen en la tele. No, eso es eso. Bueno, no lo bien. Vamos al ser. Eh, afortunadamente, los felicitos sirven para cambiar ese ritual. Si yo os pregunto ahora, ¿os acordáis de algún momento feliz? ¿Sí? ¿Sí? Cuéntame, ¿no te acuerdas? Pero cuéntalo, no tienes ganas de contarme. Un... te acuerdas? ¿No te acuerdas? ¿Eh? Es personal, es una... Sí, claro, no suele ser personal. Y los problemas no son personales. ¿Alguien recuerda algún momento feliz? Momento, no a ver si de contar cada uno un momento. Yo le he dado un besito a mi chica en sueño. Un besito muy largo. Sí, se muy feliz. Y también me he rollaba con una que estaba muy buena, le he puesto los cuernos un poco, bueno. no, no. Un aplauso para Emiliano, el rey de los sueños. La vida onírica. No veo, ¿eh? Los Cívicamente. El Dios Cruz dorada tiene la vida onírica más interesante que he conocido nunca está Siempre de superhéroes, volando por ahí, matando demonios, follándose discípulos, chicas de tres netas, ¿no? Y a demonios también. Sí. A las chicas. A macho es ¿A, a La vida ¿Sí? es un... Es un... Es un... <risa> es un... <risa> <risa> es un follador. Es un follador. ¡Fuckin' drink! ¡Fuckin' <risa> ¡Ay, qué un ¿Alguien tiene, Yo tengo un mal, mal, ¿Alguien tiene mal, momento feliz? Ayer me cogí momento feliz? ¿Alguien momento feliz? momento feliz? No, no, no, no, Yo tengo un momento feliz. Un <risa> me, me, me cogí media tableta de el confidero de las diosas y los dioses. Es el cardenal. El cardenal ahora eres el confidero de las diosas y los dioses. Y ahora es Bien, como habéis visto, hay problemas para acordarse y contar momentos felices porque eso no está ritualizado. No se hace socialmente forma habitual contar momentos felices, ni siquiera fijarlos y recordarlos. Los momentos felices hay que felices soy, pero enseguida ya me preocupo por otra cosa y ya estoy en marrones. cinco minutos de Y no le das importancia al momento feliz. Al pensar en los marrones y hablar de los marrones, le estás dando importancia a los marrones. Es estúpido, pero todo el mundo lo hace. Bien. Seguimos con Pues recate no, no, no, por favor. <risa> pues que yo quiero que contemos momentos. A ver, ah, hay ¿cuenta uno. uno Es que yo no me acuerdo ahora. No <risa> <risa> <risa> <risa> ah, puede eh. ser. Nadie se acuerda de su momento feliz. Ve a <risa> eh. Mira, <risa> ve a <risa> contar mucho. Seguro, seguro. ¿Cuenta uno no sé? Cuenta <risa> uno. Cuenta <risa> uno. Fíjalo. Recuérdalo cuál es el momento concreto en el que de la felicidad. Cuenta uno. Solo quiero uno. Uno, uno, me lo cuento yo, por hace años, Sobre todo si te acuerdas, años después, es que fue feliz. Me había despedido de un programa de televisión, de un trabajo que no me gustaba nada, me había despedido a, ir, a las bravas, por culo, me había ido, y al día siguiente, me levanto, no voy no tengo demasiado dinero, no sé qué va a pasar, pero me voy a la Plaza España, pongo un pollo de piedra que hay alrededor de la fuente, ahí y me da el sol y me tranquiliza y me doy cuenta de que soy libre y de momento y tengo un momento feliz un momento feliz tumbado ahí en la piedra con el sol es un momento que hay que respetar, los momentos felices hay que respetar, para eso sirven los litros. los felislitos son para recordar momentos felices, por ejemplo eh, porque una pregunta ¿Qué prefieres? ¿Dinero o momentos felices? ¿Momento feliz o dinero? Ah, los ¿Ambos? dos. No, ¿Ambos? No, ¿Ambos queréis los dos? No, yo no, ya no. Quieres, eh? pero, pero, pero no quieres solo los momentos felices, quieres el momento feliz que te den dinero. Quieres amor, todo ¿Eh? ¿Quieres el momento feliz y el dinero? No te basta el momento feliz. Eso es que no eres feliz en ese momento. Estoy <risa> <risa> sí, feliz con todo lo que me viene. Quieres me más, hablo, el dinero Porque Quieres no dinero? más, todos queremos más, claro. quieres algo y quieres más, quieres más, no te paras a disfrutar del momento feliz. Yo que viene el momento feliz y el dinero a ver, me abro, me vienen los dos a ver. la vez. Cuanto más polinesios Si tienes que elegir, momento feliz o dinero ¿Todo ¿Todo que el La, historia. La, prehistoria. la prehistoria. La prehistoria. La prehistoria. Pero ella había pasado de mí, se había enrollado con uno, se había quedado viviendo juntos en Madrid, llevaban dos años viviendo juntos, y yo ya había olvidado la historia. Y de pronto me llaman un día, así y volvemos a encontrarnos y me invitan a, a el chalé. y se ha separado del otro y se ha quedado por el chale como suele gastar. Ya estamos, ya hemos metido en Dramatri, entramos. Sí. invita a Yo llego aquí, soy su consulado y recuerdo la noche que estoy en la habitación, una habitación preciosa. ¿Apoyarse una pena, o ¿sabes? era ella? ¿Qué? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué? ¿A ¿Apoyar con baja mentales? ¿Era tu mente o era de verdad? a ¿Pero ella te invitó a quedar hasta compartir con no, ella? Estaba claro. que no iba no. a No, no, no, nosotros teníamos una relación fundamental bueno, si quedábamos, sabíamos en lo que había tonterías de maripiladas. Y entonces estaba en la habitación esperando, con las manitas, toda la mi habitación preciosa, una cama maravillosa. Se abre la puerta y aparece ella con un conjunto de vencería maravilloso. Y en fui totalmente feliz, como si hubiera a Dios, una o sea, maripilación de Dios en forma de gloria. Y, y ese momento me totalmente también, no me acuerdo de gol, pero me acuerdo de ese momento. O sea, ese momento fue muy fuerte. Bien, bien, bien. <risa> muy bien. Si te quedaste con esa memoria, muy bien. Me acuerdo del de momento anterior. Bien, a lo que vamos. Nos vamos a ir terminando esto que ya está. Esto es para que es un récord. <risa> ¿Qué sabes? Felicito, Voy a felicitarte porque te has reído varias veces. Uh -huh. Me ha seguido el rollo bastante. Así que hay gente que le sigue sí, sí, sí. Y... el rollo. Felicito de corazón. Y el felicito, Ah, felicito. El felicitito, felicito. Felicitito. felicito. Felicitito. felicito felicitito. Exactamente. Felicito. Se llama Felicito, pero también es conocido popularmente como felicito. Porque sirve para felicitar y agradecer un momento felicito. Felicitar y agradecerte. Por hacer la diosa, mira lo que vaya hacer la diosa. Vaya ahí de rodillas mirando al árbol, fuera de casa. Fuera de mi círculo. Era su momento. Feliz. Venga. Te agradezco el momento feliz Te ha que que lo profesorías, conectado con la historia, conectado con la historia y te lo agradezco. Por el felicito, lo fijo en la memoria dijo la memoria este momento, fijo de que este momento ha sido feliz. y al darte, al agradecértelo, aumentó la probabilidad de que vengan nuevos momentos felices. Agradecer es un ritual repetido en muchas religiones, históricamente de éxito, místico y práctico, el homologo se basa en dar la gracia la religión católica también, muy de agradecer. <risa> Quiero ver no, sí, no no, ¿eh? ¿Sí? la ¿Cómo se No, ¿Qué? no, no. ¿Qué te doy la entendido Te doy la milenaria. la por este ¿Qué? momento de ahora. Ya ah. ha sido la que está siguiendo el rollo más. Se por ah. no la pregunta. No sé. buen momento. Se ha notado por la pregunta. Un momentito. Un momentito. Este momentito. <risa> y, y, y, Dártelo. me fijo en la memoria al momento, me acuerdo de él, y que eso... No, ¿Se no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, para agradecerlo, para recordarlo yo, para darle suerte yo y para darte suerte a ti. Porque dar un felicito da suerte. Puesto que aumentará el número de Dar un felicito da suerte. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué un felicito? Ah, ¿Por, qué? Que la ¿Por qué un felicito la suerte? ¿Por qué un felicito aumenta el número de momentos felices? ¿Por qué? Porque lo digo yo. <risa> no, Porque lo digo yo. <risa> No, es no, no. Haciendo inversión en más de nada. Dios, sí, es sí, No lo tenía ¿no? No, el Oye, vaya con eso un tiempo y no lo suelto. Entonces, yo lo creo. Cada vez lo creo más. Creer es un juego. Te puedes meter a jugar, a creer cosas, y cuanto más lo juegas, más te lo crees. Y cuanto más te lo crees, más sucede. Así funciona la película. Entonces, yo cuando empecé con las piedras no me lo creía mucho. El otro día lo conté en la polivalente y el público estaba mirando el móvil, pasaron de mí como de la mierda. Todavía tenía ciertas dudas. Pero luego se lo conté a uno que me gustó, y, a, y ayer, hace dos días, en el Black Monkey, hicimos la presentación de los felicitos y fue un éxito espectacular. Fue un momento feliz, tuve que dar piedras a todos. Entonces, como tienes el felizrito? Si te lo quedas, te das suerte. Si se lo das a alguien agradeciendo en un momento feliz, tienes mucho más suerte. Como mínimo el nombre. Así funciona. Bien, ¿no? lo y si tú lo das creyendo que va a dar suerte, ese feliz lito ya tendrá a mi crédito y el tuyo. Tanto, tiene más posibilidades de que dejen. Cuanto más duplen los delitos, más suerte para dar. Este sistema, el sistema se es llama Fenerismo. Mejor que el capitalismo que considera lo importante que el capital o el dinero. El capitalismo y el sistema de mercado están organizados para priorizar como lo primero que tiene que hacer en la vida es buscar el dinero, porque se supone que eso es la felicidad, pero no es la felicidad. Es un intermediario entre tú y la felicidad. No hacen falta intermediarios con los feliz líquidos. ¿Verdad este en un momento histórico? que voy a quitar el cargo de Dios en la playa. A pesar de eso, cuando me preguntaste si todavía seguía enamorado de ti, me gustó. Toma este Fedio. Pero no estoy enamorado de ti. Estoy en camumaba. Camumbo. Cariño, amor, humor. Ha quitado la X. Sí, sí, sí. Momento la que está Si quiere podemos hacer camumus. Cariño, amor, humor y sexy. Si es que no, no está en la historia. a <risa> claro, no ha escuchado la historia. Claro, no ha escuchado la historia. Es para que se lo des a alguien agradeciéndole un momento feliz. El próximo. El próximo... A ver, próximo... ¿por qué? ¿Por qué, ¿Por qué me da la... Pero qué momento feliz de da no Es que si no te crees. Tiene que ser el momento, feliz. Tiene <risa> <Tienes> que esperar a <risa> que llegue el momento feliz. Yo ah, creo te te que está actuando. Sí, sinceramente feliz. A sí, ver, dale el feliz. ¿eh? <ríe> Mira, interesante. Efectivamente los felicitos sirven para felicitar. felices recientes te suerte <risa> que Por el abrazo Sentir. que nos Muchas bien, bien, bien, Ese feliz que acabas de recibir tú ya tiene el crédito de dos personas. El Chotris wow. y la diosa de la playa. Wow. Ese te va a dar más posibilidades de felicidad. Bien, bien, bien, bien. ¿Tú bien ¿tú otro feliz bien haber sido el primero en contar un momento feliz bonívido <risa> y tocar la guitarra cuál fue cuál fue mi sí, besito con mi diosa ah, un besito, un feliz. Y, y que me folló nasivo ¿Eh? <risa> que estaba buenísimo ojos como así <risa> raya. un fue? Bueno, <risa> un bueno, bueno, <risa> Y, el total, y, y bueno, Felipe Litos, Felipe Litos, a ti también te voy a dar un Felipe Litos, bueno, yo te lo di ayer por el baile de ¿sí? ayer que hicimos... ¿Cómo no te puedo dar dos Felipe Litos por el mismo momento? ¡Su trabación! ¡Felipe Litos! Muchas gracias. Hacia el baile de las flores, enfrente de la calendaría, que está contemplando... Hacia ahí, ¿Ayer? vaya, vaya, vaya, vaya, el proceso de selección de los felicitos es que tú elijas las piedras que te parecen pimpasas, bonitas. Yo quiero contar mi momento feliz, ¿eh, ¿no? Ah, venga. Momento feliz. Sí. Bueno, en verdad, el momento feliz es aquí. ¿Sí? En este momento. Sí. este momento feliz? Sí. sí. sí. Porque tenemos muchas ganas de estar aquí. Me lo he dejado pensando en cuántas ganas he hecho para darme una Cuánto de menos de hecho estar aquí en la playa. Así que es en el momento que pues, se, si se lo entrego a él. A su se lo entrego aquí, se lo entrego a ella, a él. No, no, toma, toma más. No, no, no, es para, para aquí, ha sido para no, no, todos todo. Gracias, no, no, paña del carbo, para hacerme feliz. Habla con voz de Dios. Si lo quieres dar a la playa. Tíralo para arriba. Tu... Para los elementos, para las personas, por todo lo que pasamos por aquí, para la comunidad. Uh -huh. bien. Oh, Momentos, uh, Ese es otro uso del lito interesante. Estamos desarrollando, es interesante porque... estamos desarrollando el, el felicitismo y el felicitismo. Y esto es otro uso interesante del ¿Sí? felicitismo, sí. que es agradecérselo a la Tierra en general. Entonces, eso, claro, eso, es un agradecimiento a toda la humanidad, a todo el planeta ¿no? y, de alguna manera, eso puede incrementar de felicidad, bueno, pues, todo que ¿vale? me implementa todos. Sí, sí, sí. Ese felicito que brilla mucho. Bueno, Te quiero dar un felicito a ti también. Bueno, porque... Feliz de alguna manera, ¿no?, tu compañía. Sí, sí, sí. sí. Yo voy a dar un felicito, no, que me agradecida agradecido de recibir mucho, y voy a darle un felicito a mi hermano. Ah, ¡Ay, qué ¡Sí, rico! Con todo mi corazón, de vale, agradecimiento, de sí, la felicidad que me da. Un momento. ¡Uy, son muchos! Mucho, ¡Cállate, no, no digas mucho, más! ¡No voy a decir más nada! ¡Bravo! darle más! ¡Felicitos! Dale más, ¡Dale más! ¡Toma, aquí tengo dos más! ¡Tira una pedra ahí! ¡Te no felicito! Te no va a quedar sin piedra! la ¿no? Bueno, te voy a dar otro más. Este lo, lo guardaré. ¡Pero nada más que tengo dos más! Esa es otra ventaja del felicitismo y es que, no te tienes que preocupar, siempre puedes coger una pierdecita de la playa. No se acaba nunca. El Banco central Puede ser la casita. ¿Sí? no desarrollar un sistema de, de la De puta madre. Cuanto más, cuanto más sistemas… ¡Ah, qué luna! ¡No hemos perdido, el el perdido la salida! Este es el felicitismo. Oh, el, el, el, el el Felicito a la Luna. Gracias por salir. <susurra> yeah, no, no, ¡Tanto, no, tango, no. Tango? El el ¡Tango! ¡Tango! ¡Tango! ¡Tanto! ¡Tanto! ¡Tanto! ¡Tanto! ¡Tanto! la me ha encantado tu progreso me ha gustado mucho uno al mar vamos a terminar el... con una canción un baile hacemos un baile el que quiera bailar que baile y el que no no vamos a bailar por contarme historias chanchulas y... tú bailas con ¿Tú bailas feliz, te por supuesto a ver aquí tengo la pues yo creo que de las mejores que podemos bailar es mi mantra Imagina, favorito mi mantra favorito <risa> de Otoño. Es un mantra muy bueno. Es sí, claro, el de Otoño. Desculta los A ver, vamos. Este es el mantra que estoy haciendo. Pero, haciendo ¿no? de, de, de, bueno. déte lo <risa> de Otoño. el Otoño.